¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar cómo tener Windows activado de una manera muy fácil. Lo que tienen que hacer, obviamente, es ir al link de la descripción ahí les dejaré el archivo. Que lo descarguen. Cuando lo estén ahí ya no pueden descargar. Esperan a que se los descargue está. Cuando ya lo tengan descargado lo único que van a hacer es abrirlo Y cuando ya lo tengan, Van a ir a archivos. Van a ir a archivos. Y acá, como están viendo, tienen que ir a la parte donde dice este equipo. Y le dan acá clic derecho. Van a ir a propiedades. Y acá van a ver qué Windows tienen. Yo tengo el Enterprise. Y listo, ya cuando lo sepan, van a cerrar acá. Cierran esto. Y acá esto es lo más fácil del mundo. Van a buscar acá donde dice claves de Windows 10. Van a buscar el de ustedes, el mío es este. Enterpiece. Van a copiar. Van a copiar. Y ahora van a ir a configuraciones. Y como ven, acá todavía tengo el Windows, no lo tengo activado les van a ir a configuraciones le dan acá donde dice activalo ahora. Le van a dar ahí. Y acá le van a dar en cambiar clave de producto. Cuando ya lo tengan. Van a pegar la clave. Y listo, le dan en siguiente. Le van a activar y esperan a que les cargue Y les acá dice, hemos activado esta copia de Windows, le dan en cerrar, y listo, ya tienen Windows activado, ya lo tienen activado, ya pueden cerrar esto, y como ven ya, ya puedo poner fondos de pantalla y todo. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, denle un like y suscríbanse, adiós.